¿Sabías que si tienes instalado...? Wow, ¡Guau! ¿Sabías que... ¿Sabías que si tienes instalado...? ¿Sabías que si tienes Google Maps instalado en tu teléfono, Google registra dónde estás y por dónde te mueves, incluso si no estás utilizando Google Maps? Pues te lo explico. ¿Qué sabe Google de ti? Parte 3. Hello guys, bueno, pues vamos a ver esto que os comentaba de cómo nos localiza Google Maps y cómo mantiene un historial y va viendo por dónde vamos y todo eso lo tenemos guardado. Google sabe dónde estamos, por dónde paseamos, hacia dónde vamos, dónde uh -huh. nos quedamos y luego eso también son datos que tenemos disponibles nosotros para que los gestionemos vale pues estoy aquí en android en google maps veis que estoy en mi aplicación le he dado al menú a este menú de la parte de la izquierda y solo hay que mirar aquí en tu cronología el segundo apartado dentro de esta aplicación y aquí veis que me aparece ahora dónde estoy más o menos aproximadamente no estoy exactamente ahí pero Aquí tenéis arriba, ¿veis este icono del calendario? Pues pinchamos en ese icono del calendario y aquí viene nuestro historial. Es decir, nosotros podemos ver todo lo que tenemos guardado dentro de Google Maps, todo lo que Google sabe que hemos hecho. Por ejemplo, voy al día 14 de agosto y aquí me aparece, fijaos, toda la ruta que hice ese día por Madrid. Es que son líneas rectas, es decir, Google no está constantemente traqueando por dónde vas eh, e incluso no tienes por qué tener encendido Google Maps. Esto lo hace de una manera automática, pero cada ciertos minutos va detectando el punto por donde estás y entonces va viendo hacia dónde vas, dónde te quedas, etcétera. que aquí, pues he hecho un recorrido largo. Incluso en ciudades como Madrid te dice las paradas de metro donde te has subido y todo el transporte público que has podido coger. Esto vale pues para todos los días que hay almacenado algún dato. Por ejemplo, en este veis que hice un viaje entre Madrid y León y viene aquí marcado las rutas que haya hecho. Pues por ejemplo dentro. ...de Madrid también viene. Esta detección de dónde estamos pues probablemente no nos haga mucha gracia... ...o queramos saber cómo podemos manejar estos datos. Bueno, es fácil. Lo primero de todo es que hay que ser consciente... ...de si estamos dando permiso para que Google esté traqueando esos datos porque no tenemos por qué darle permiso. Si nosotros bajamos, pues en la aplicación, estoy en la de Android, de Google Maps y nos vamos a ajustes... ...y aquí hay varias cosas que podemos ver. El primero es... Contenido personal. Veis que aquí pone la ubicación está activada. El historial de ubicaciones está activado. Eliminar todo el historial de ubicaciones. Eliminar un periodo del historial de ubicaciones. Aquí podemos manejar un poco lo que queremos hacer. Si desactivamos la ubicación, todas las aplicaciones que detectan nuestra ubicación, pues entonces ya no estaríamos traqueando por dónde vamos la que podemos hacer también es eliminar el historial de ubicaciones. Esto también lo podemos hacer con la página de Google My Activity que os comenté en el primer capítulo de esta serie. Volveremos a esa página para ver cómo podemos manejar nuestros datos, borrarlos, modificarlos, dejarlos ahí o aprovecharlos para saber qué es lo que hemos hecho. También en historial de Maps, cuando pinchamos... Nos aparecen una serie de puntos, algunos lugares de los que hemos estado buscando, donde hemos estado parados. Vale, sabed eso que podemos desactivar esta funcionalidad y podemos tener un uso de nuestros datos. Esto es algo que ha hecho bien Google últimamente porque antes no estaba tan claro que esos datos estuviesen a nuestra disposición y ahora sí que lo están. Bueno, pues hasta aquí. Lo importante es que sepas y controles qué datos estás dando, dónde y qué es lo que se está haciendo con ellos. Y si no quieres aportar esos datos, sabes que los puedes eliminar. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!